Sí he sentido, verdad, que estas clases les han servido mucho a los niños y son muy de provecho, motivan mucho a los niños, más, han sido más comunicativos, más participativos y más activos. En esa escuela conocimos el programa de CRE. Con mi hija mayor me sirvió mucho para que ella aprendiera a tener más confianza en sí misma, este, pudiera expresarse mejor, con bueno, el programa de cree que les enseñaba los valores, a reforzar sus confianzas, a que buscaran sus propias metas, sus ilusiones, que buscaran un ejemplo a seguir para poder mejorar en tanto lo académico como en lo emocional. Entonces todo eso le ayudó bastante a ella. Este, la experiencia con los cuadernos de trabajo es muy buena, ya que es una herramienta que me ha funcionado bastante. Este... Por ejemplo, ahorita que estamos en clases a distancia, eh, cuando los niños no tienen acceso a las plataformas, a las redes sociales que yo estoy utilizando eh, para apoyarme en el proceso de aprendizaje, este, como ya es un material ya escrito, se les proporcionó a los niños y es muy fácil de, de trabajar. Yo les doy instrucciones de cómo hacerlo y lo han estado haciendo muy bien. Siento que los ha apoyado bastante en esos casos donde no tienen acceso a, al internet o a las redes sociales, es, en este caso bueno cuando estudiaban en primer año las clases fueron a distancia y fue un impedimento para que dieran continuidad al proceso de lectoescritura entonces en segundo grado también empezamos ahorita por la pandemia de esa manera y con esto siento que, que les ha apoyado bastante ya que es una metodología que yo estoy llevando a cabo este, les enseño primero la letra de que vayamos viendo, después por sílabas y también se ven las palabras completas. Entonces, este, está muy bien eh, cómo va la secuencia, les ha apoyado bastante también en, en eso y sí han avanzado bastante en la lectura y en la escritura de palabras. Entonces, como que esto los motiva a trabajar. Este, y a mí sí me, me ha complementado lo, las actividades que yo pongo se consolidan con, con este cuaderno de trabajo. Bueno, en el programa de los cuadernos eh, de ABC a mis hijos les sirvió bastante para que pudieran hacer mejor los trazos. Por ejemplo, principalmente el de tercer año, este, a él le ayudó en de que figurara mejor la letra porque toda la tía como que muy garabato, que le llaman la sigue rosa la sí. lamentada letra de doctor también que le dice sí, sí, y él ya la empezó a hacer mucho mejor, más clara, más legible, y en cuestión de la cursiva pues ya o se le ha ayudado bastante porque va uniendo las letras correctamente, porque antes escuchaba muy trabado, se pues, pausaban demasiado y ahorita ya leen más corrido, principalmente pues el niño, porque él es el que estaba aprendiendo a leer, y pues ya ven que con esta pandemia que no se pudo terminar el año escolar, entonces ahorita le ha servido bastante eh, tener más opciones de lectura, tener más maneras de poder estar escribiendo uh -huh. y reforzando. pienso yo que los niños que están batallando para leer, sí porque aunque sea tercer año a veces le falta más al niño leer mejor, pues el libro sí le va a ser de mucho, de mucho provecho, entonces ellos... Ya van formando palabras, porque hay niños, como les digo, ¿verdad? que aunque sea tercer año, todavía no leen bien. Pues les motivaban con premios o con, con detallitos, a lo mejor que hice uno básicos, pero importantes para ellos porque les hacen la ilusión de que si se esfuerzan van a ser mejor y que van a tener algo mejor y que no se queden con limitaciones. De los CREA puntos, sí les gustó bastante los cuando se les platicó sobre la CRETienda porque ya la conocían del ciclo pasado, pero pues no, no creyeron que lo fueran otra vez a implementar. Entonces, este, las mamás se los comunicaron y sí me dijeron algunas mamás, sobre todo cuando ya les entregaron el detallito: Mira, maestra, lo que le entregaron al niño y el niño se puso muy contento, muchas gracias. Y dijo, Sí, es de parte del CREA para que se sigan esforzando y vean que el esfuerzo que están dedicando con los tabacos, de entregarlos y todo el esfuerzo que están haciendo es una recompensa, entonces eso también los motivó bastante porque me dijeron, entonces va a haber otra cretienda posteriormente y les dije que sí, que sí era este, y entonces están motivados para la siguiente cretienda y me están este, preguntando cuándo va a ser y están cumpliendo con los trabajos, por eso es una motivación para ellos Gracias a los esfuerzos de cada alumno que hace para obtener los, los crepuntos, para tener el detalle que les bueno el detalle que ellos escogen ante todo, ¿verdad? Pero para mí es muy importante porque muchos de sus compañeritos los esmeran para tener esos crepuntos. ¿Y cuántos crepuntos juntaste? Um, 300. ¿300? ¿Y qué compraste? Um, un, un rompecabezas, un de, de misterio, no, conmigo, ¿Y cómo te sentiste? Feliz. Feliz. Soy mamá de Debanis Flores. ¿Sí? Ella se ganó una beca de inglés, de CRE. Ella está muy feliz por esa oportunidad. Todas las mañanas que le tocan sus clases, martes y jueves, se levanta con aquella festividad ¿Sí? donde va a tomar sus clases. Y yo la verdad, no personal. Siento que le benefició mucho porque ella es su último año en la primaria y va a pasar a la secundaria. Y es una gran ventaja que ya vaya con un poquito más de conocimientos de inglés avanzado a comparación de lo que se da en la escuela. Sí, ella ya canciones en inglés, ya por decir, yo no yo no sé mucho de inglés y ella le digo, ¿qué dice aquí? Ya me contesta, dice esto, dice esto otro y entre la, su hermana y ella se apoya porque su hermana sabe también un poquito de inglés y las dos ya se ponen a, a platicar y se hacen conversaciones entre ellas para, pues para aprender y que se le suelte más en inglés. Comprende la conversación en inglés, que es lo importante, que oye y comprende qué dicen, cómo se llama, qué hora son, qué verbos están usando y a mí en lo personal me encanta eso. Muchas gracias a CRE, la verdad es que estos cuadernos de trabajo me han apoyado bastante en mi labor como docente. Este están sencillos, eh, eh, las instrucciones están muy claras, es una herramienta que me complementa ahorita en segundo grado el proceso de la escritura. Muchas gracias por las herramientas que nos brindaron de forma como donativa. Muchas gracias. Agradezco mucho a cre a todos los que dieron la oportunidad para que este curso de inglés mi hija lo tuviera y se beneficiara igual que sus compañeros de sexto y quinto. Es el, el programa de Inglés.